Conmigo hasta el fin, por, y por bueno, darle mi gente, aquí tenemos la guía de cómo banear. Estos son los pasos: solamente copian y pegan, ponen su nick, el nombre del denunciado y el, una recomendación que les voy a apuntar en los minutos en el Dota que lo fedean y pues aquí tenemos dos links, el link del parser y el otro para subir el replay vale yo uso el segundo y el ron directo el link directo de la roma vale perú y de bolivia y en mi caso va a ser perú voy a seleccionar anti-gamer y el otro que le a ver debajo sería el kitter para kitter. vale si es para kitters abajo y anti-gamer arriba en mi caso anti-gamer eh, hacemos un nuevo post sí, sí, yo en mi caso copiamos y pegamos el, la guía que les di y bueno copiamos el link de la página para subir el replay así lo subimos en mi caso está en el disco de eh, warcraft y replay ahí lo encontramos vale ahí se encuentra como la replay ahí automáticamente se guardan todos los replay vale o si ustedes le han puesto un nombre pues si ponen el nombre replay ya estaría lo subimos y copiamos el link que subimos ahí mismo es el mismo link que está en el video activo las notificaciones para saber cuando lo han baneado y para que me crean que lo han baneado y también he esperado y... y mi gente ahí le dieron el ban el ban correspondiente que se merece ese... esa rata que me ferió y sirvió de prueba para hacer el tuto consejos vale el consejo que les doy es si no saben el link del denunciado simplemente vamos en admin y copiamos el link ahí en la partida del denunciado vale y otro consejo que les doy es apuntar en el dentro de CPA, ¿vale?